ganas de viajar, Ay, de conocer sí. el mundo. Me encantaría espectacular la, la manera de conocer también el mundo a través de las redes sociales que tenemos la posibilidad de hoy con tantos blogs, con tantas páginas y por supuesto también con programas de televisión que nos invitan a conocer ciudades diferentes países y en este caso desembarca en la pantalla del 7 modo Nancy Guerrero, por supuesto con la conducción de ella, Nancy Guerrero a quien desde ya le vamos a dar la bienvenida la recibimos con un cálido aplauso bienvenida Hola, Nancy, Nancy, ¿cómo estás? Un gusto Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué placer de saludarlos desde Miami oh, y tener, bueno, esa, esa, darle gracias a Dios no por tener esa posibilidad de mostrar el programa. En modo, Nancy Guerrero, a través de las pantallas de Canal 7. Qué rico, la verdad, para mí es un placer. Qué lindo, Nancy. Qué lindo. Bueno, en Miami, qué mejor, mira, quien pudiera? ¿Quién pudiera? Qué envidia te tenemos. <risa> es un programa en de Miami, viaje, sí. ¿verdad? Mira, la realidad, hoy quería ponerme afuera en el balcón Ajá. y ver la hermosura de la bahía, pero verdaderamente hoy el clima está... No bien, eh, estamos esperando una tormenta tropical que se nos está acercando y verdaderamente eh, el clima no, no está como para estar afuera. No, no importa, bien. Nancy. Entonces, nada. Nancy, queremos saber qué implica estar en modo Nancy. ¿Qué significa estar <risa> en modo Nancy Guerrero? Contanos. Bueno, esta idea de modo Nancy Guerrero surgió en plena pandemia. Esa es la realidad que desde aquí donde mostramos todas las bondades, todo lo maravilloso que tiene la ciudad del sol, que bueno, es un punto turístico que verdaderamente interesa en el mundo. Y entonces mostramos las mansiones, los autos, wow. mostramos su historia, que es tan rica, y tantas cosas, incluso lugares que, que yo hace casi 28 años que vivo en Ajá. la ciudad de Miami, y verdaderamente eh, no conocía y los conocí a través de, del programa porque hacíamos hacíamos los informes y verdaderamente fue apasionante encontrarme con lugares tan in, increíbles que tiene esta ciudad y, y bueno y también por otro lado eh, bueno con entrevistas exclusivas etcétera y ahí surgió también mucho el interés de toda Latinoamérica, y, eh, de eh, ver qué pasa en Miami, qué, qué se puede hacer en Miami, eh, qué, cómo puedo hacer para irme a vivir a Miami, uh -huh. qué necesito yo para irme a vivir a Miami en cuanto a papeles, en cuanto eh, de, tengo un equipo de, de abogados y profesionales que asesoran a la gente, eh, que tiene intenciones de trabajar o vivir en los Estados uh -huh. Unidos, y bueno realmente fue un concepto que empezamos en plena pandemia eh, y pegó muchísimo terminé las 100 emisiones del programa me tomé un descansito me fui a dónde a Mendoza por wow, supuesto tierra ah, sí. del sol y del buen vino claro que sí y esa es la idea juntar Mendoza por supuesto la ciudad del vino con Miami la ciudad del sol esa es la idea y la propuesta me que vengo, eh, cuando quiera, juntémonos con Miami. No tenemos drama, ¿eh? Yo te resto acompañamos. Yo Nancy por esa <ríe> propuesta. <ríe> claro, claro que sí, no va a ser, va a ser maravilloso juntar Miami con verte? precisamente informes desde eh, la ciudad de Mendoza, donde voy a tener corresponsales, por supuesto. Hay muchos argentinos hoy por hoy viviendo en Miami, Nancy. Y vos, cuando salís, por ejemplo, a hacer las compras o a pasearte, cruzas con, con muchos compatriotas. Bueno, sí, sí hay un hay un grupo hay un grupo importante de Argentinos. Uh -huh. eh, bueno, eh, no, no algunos no son artistas, son, son, somos argentinos de carne y hueso, uh -huh. muchísimo. Hay una comunidad maravillosa, muy grande eh, aquí en Miami. Y sí, hay algunos artistas, hay algunos artistas que se han venido a la ciudad del sol, una de ellas por muchos años que vivió acá. Eh, la señora María Marta Serralima, sí, claro, muy claro. amiga nuestra, amorosa. Realmente eh, compartíamos con ella, nos juntábamos en el supermercado, venía a comer a mi casa. Eh, bueno, así como ella, como María Marta, muchos eh, argentinos que, que bueno, eh, prácticamente aquí como que pasábamos a ser la embajada argentina, Seguro. porque todos argentinos que venían a Miami, nos eh, nos este, nos juntábamos con ellos ¿sí? Juntamente con mi marido Eduardo Pérez Guerrero Que es el productor De, de este proyecto De modo Ay, Se trabó justo. Ahí, está. ahí está, ahí nos ahí vemos Se congeló un poquito ahí, ahí aparecí, aparecí. Sí, sí, sí. Apareciste, ya estás con nosotros Bueno Nancy, para cerrar me gustaría que nos cuentes ¿Qué es lo que más te gusta? de vivir en Miami y que desde ya invites al público mendocino a verte los sábados por la pantalla del 7 en, esta, en este recorrido intenso, ¿no? Sí, Nos Vamos a conocer hermoso. esta ciudad a fondo, su cultura, su historia, su gente, sus lugares más bonitos, todo el lujo que tiene esta ciudad, ¿no? En modo Nancy Guerrero. Lo más lindo de Miami para vos, Nancy, ¿tu lugar favorito? Bueno, lo más lindo es obviamente la playa, oh. que te puedo decir... Este, las palmeras, el, el viajar, eh, mientras conduces y si ves las palmeras, ese mar tan, tan azul, mm, no, la no, calidad de no. gente, la diversidad de mm. nacionalidades, que es increíble la cultura que tiene, porque... Tú te encuentras con nacionalidades desde de un panameño, claro. un venezolano, costarricense, chileno. Bueno, es divino. Y entonces se mezcla toda esa cultura, más la comida, más el son, y los cubanos, por supuesto, que es el 90% uh -huh. de la comunidad de, de Miami. Entonces mezclar todo eso rico que tiene, tan, tan maravilloso, que a mí me encanta, eh, la unión de culturas, mostrarlos a través de este programa que, que quiero llevar a partir del próximo sábado a las 15. ¡Ay, oh, se nos perdió! Bueno, pero alcanzamos a Acaso la de vida. Sábado a las 15. Sábado a las 15 por la pantalla del 7. Mirá, las imágenes ya te adelantan un poquito de qué se trata el modo Nancy Guerrero. Sí, es mi sueño vivir en Miami, te digo. Me encantaría. ¿Viste esos programas, eh, esos canales de televisión latinos? Sí. Porque hay mucho público latino en Miami, es lo cierto. Me encantaría ser conductora de televisión en Miami, pero no en inglés, en español. En español. Aparte, ¿sabes qué? Tener una casita ahí, bueno, mucho pedir, pero en Fisher Island. ¿viste? Ah, que sí. vive Oprah, Susana, Thalía, uno al lado del bueno, otro. vos también pedimos lujo, Yo sí, con un pero... departamentito más o menos. Ya que vivimos nos vamos a lo grande, nos vamos, ponemos en modo Nancy Correcto. y nos vamos a Miami. Yo quiero estar en modo Nancy. Quiero estar en hashtag modo Nancy. Le no voy a, a hablar modo. a ver qué tengo que hacer para estar en, en modo, modo Nancy. Modo Nancy. <risa>